Hola, ¿cómo están? Vuelvo a subir el video sobre desarrollo de los contenidos en las pruebas de literatura porque el video anterior tenía un error entonces ahora estoy subiendo otro y antes de que me lo digan, yo sí puedo hacer esquema porque yo no estoy haciendo una prueba escrita y como van a ver, les voy a decir que no tienen que hacer esquema Bueno, entonces, eh, yo acá puse escritura y contenido sepan que en literatura... Las dos cosas están unidas. ¿Mm? Eh, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes se equivocan en el modo en el que escriben, probablemente alteren el contenido. Y entonces tienen que prestar atención a las dos cosas simultáneamente. Eso significa que la prueba debe estar debidamente preparada. Si ustedes no preparan la prueba, pasa lo mismo que en cualquier otra materia. Les va mal. ¿Mm? Entonces tienen que preparar la prueba. Y la tienen que preparar desde la toma de apuntes. Desde allá atrás... Están preparando la prueba. Bueno, entonces, eh, a pesar de que esto que voy a decir se aplica especialmente a, a quinto y sexto de, de liceo, también se podría aplicar perfectamente a cuarto año y en algunos casos a tercero, pero probablemente sea ya para un nivel un poquito más, más alto ¿no? de la elaboración de las pruebas. Bueno, entonces, con respecto a la, a la escritura, subo un poquito la cámara... La escritura, hay que atender a la letra, que sea legible, en lo posible hacer la cursiva. Si no se hace la cursiva, diferenciar mayúscula y minúscula siempre en la imprenta, que sea, que sea clara. ¿Mm? Eh, consideren que ustedes es como que si fuera una carta de presentación, que están escribiendo también hacia el profesor. Entonces, eh, sería bueno que prestaran atención a esa clase de cosas. Además, es una gentileza para con el profesor hacer buena letra para que él pueda después leerlo bien. Y representa como un aspecto de la personalidad que ustedes este, escriban de forma clara, lo más este, prolijamente posible. Bueno, la letra, la puntuación, no olviden poner puntos, ¿no? He visto muchos trabajos en los que, pero no, no de este año, sino de, ya viene, esto viene ya desde hace años, en los que los alumnos olvidan colocar los puntos al final de las oraciones, eso es, este, digo, me canso de poner puntos al final de las oraciones, son faltas de ortografía como cualquier otra. ¿tá? Son errores de puntuación. Utilicen comas, relean los trabajos antes de entregarlos. Relean porque es importante que lo hagan. Su trabajo y el modo en el que lo entregan es su responsabilidad. Estoy notando que hay gente que no, que no, verdaderamente no relee su trabajo... Y después, bueno, el uso de las mayúsculas. Nombres propios van con mayúsculas, sean de lugares, de personas, de obras literarias. Eh, siempre tienen que acordarse de colocar esas mayúsculas. Y si es una obra, el título de una obra literaria va entre comillas también. Bueno, y, y con respecto a eso quería también decirles velozmente que eh, hay nombres propios, por ejemplo, que se utilizan solo para una prueba. Y bueno, cuando pasa eso que usted no vuelve a escribir después ese nombre propio, probablemente en ninguna otra prueba ni en ningún otro ámbito, trate de escribirlo bien en esa prueba. Si va a escribir Baudelaire, escriba Baudelaire. Eh, si va a escribir Shakespeare, también sepa cómo se escribe. Porque, ¿qué pasa? Eh, eh, si usted no, no lo escribe bien, está demostrando que usted no preparó bien la prueba o que de plano no la preparó. Porque usted tiene que prestar atención a esas cosas. Si va a escribir Romanticismo, porque estudió Romanticismo, escriba bien Romanticismo. Bueno, eh, yo acá también les puse esto. Que eso, esto serían los renglones. Y he visto en algunos trabajos esto que verdaderamente no puede pasar. Metáfora. Usted no puede cortar la sílaba. Yo sé que la mayoría ya lo sabe en quinto y sexto año. Pero... Eh, no puede, no puede pasar más O sea, esto no debería pasar más ¿Cortar la sílaba para pasar de un renglón al otro? No usted Y tiene que poner Metáfora ¿Sí? Eh, esa clase de cosas son Son errores escolares ¿no? Yo no quiero ponerme demasiado En realidad yo estoy trabajando con ustedes Yo ni me río De, de esta clase de cosas Ni me espanto yo lo que quiero es que no vuelvan a pasar. Ya está. Es eso, nada más. Y que ustedes cobren conciencia de esta clase de cosas, ¿no? Bueno, y en cuanto al contenido... en Literatura es una materia como cualquier otra, ¿no? El contenido tiene que ser exacto. Hay contenido que es compatible... Y uno puede jugar con algunas ideas... Pero no puede decir cosas que son inexactas. Entonces... Con la misma severidad que un profesor de matemática eh, juzga negativamente un error en una operación o en un razonamiento, un profesor de literatura juzga negativamente la inexactitud de una información o de una parte del análisis. ¿no? El desarrollo no debe ser esquemático. Bueno, en este caso esto es muy importante porque muchas veces los alumnos ponen una palabra, dos puntos, y escriben una definición. No, eso en literatura no, no hacemos esa clase de cosas. Ni ni, ni lo que dice acá, la flecha. Esto es como un apunte. Pero cuando usted desarrolla formalmente, ni flechas, ni dos puntos, ni dibujito ni nada. Tiene que desarrollar por escrito. ¿Mm? A mí me llevaría mucho tiempo desarrollar en la pizarra todo este contenido. Pero ustedes en la prueba tienen que desarrollar. Tienen que hacerlo. Entonces, sin flechas, sin guiones... ...sin asteriscos, sin ningún tipo de, de marca esquemática. Y bueno, y lo último que les quiero decir... ...así este video es bien breve... ...es que las, las, las propuestas... ...ustedes tienen que respetarlas. Entonces, si un profesor pide eh, análisis específico... ...hagan análisis específico de, una, de un fragmento. Si el profesor pide desarrollo de tema... Bueno, ustedes tienen que desarrollar el tema en base al análisis que ustedes tienen. No, no escriban cualquier cosa, tienen que respetar la, la propuesta. Si el profesor pide respuestas a preguntas puntuales, tienen que responder a esas preguntas puntuales. Y acuérdense siempre de que el profesor tiene la autoridad y la potestad para juzgar sus pruebas porque él es el profesor o ella, la profesora. Entonces, el día que un profesor eh, juzgue que hay algo erróneo en un trabajo suyo o que es insuficiente, ustedes recuerden que no es tipo juez de fútbol que se le va a reclamar. Al profesor no se le reclama. Al profesor, en todo caso, se le puede pedir una explicación de por qué está insuficiente si él no la da. Pero si él la da, el reclamo siempre está de más... O sea, el reclamo no. No se le reclama a un profesor. El profesor se le pide que le, una explicación, nada más, y de manera educada. ¿Sí? Bueno, entonces, básicamente es eso. Fíjense en la ortografía, fíjense en la letra, fíjense en los contenidos. Preparen las pruebas, porque la preparación de la prueba es todo. Y si no tienen tiempo, háganselo. Inténtenlo. Intenten llevar el curso... Eh, de manera tal que después no les sea tan pesado el estudio para una prueba. Que ustedes ya estén dentro del tema, mentalmente dentro del tema. Bueno, cualquier cosa, ya saben, en los comentarios eh, está mi correo electrónico. escríbame si tienen alguna duda. Nos vemos.